Ha ligue, ma, be, alir, su, se, mochile, vilena, galile huera yerga. We ma, mochile, güera, la, la sirama yega. llega. Ah, ma, libre, y neraga. Su, wab gar, uer, arambli, mochig, chi, libre, liganele. niwa emi nigua, e, yuganatme. Maranisa, ponés geturle, al ramli ponés secala. Nápo cravo Lig nápo escheliru al hué segrate. Suwáb ramli huera tega. anele. Rasebri ramli niwa emi. Pitlepit natli natme niwa pe honorug choyuga. Honorug mechichurale ligneca emi nulegru. Esusi si cabuchgan ele Narezi ramli, honorum Emi casaca al ramli chano kame. honorum mechigo la cámara al Emi table casaca al ramli chano kame. honorum mechigo, table camera al huera ramli. Alena guachi esusi si al Table sale romasi anli medio napunile vile alwe makweoka esus Romasi cuate kuate y menile. Ma ilbeko kuliru yele alwe daramli alwe romasi etesa. Rega anele. Eteru ramue alwe guarura y susi. Ma in. Lige romasi anile. Table etesa kane alwe susi se cara. Napu urunalru. Lige table Nochasane chasane aliachgachir elbege. A table bichimbrane y co alwe rion. Ma tra cachi, al oyerme es mochile. Lig romasi, rastile, al lig yerga mochile, yochi. Ligesusi es suci, alé y libre tablit pugayochi. alena nacipa y libre, al güe ralamli mochilchi. ligrega anigarre prale. La sebli ralamli niwa emi, honorugme yuga natme. romasi olga. Ne se cale ne va, ma li se cate ne se late, li ne, rega anele, mué juguarura, nenureme, ligaminami honorum chico. a li rega anele, mué maetene chi, alqueric la uchego uchecho Uchejare rarambli la bichigmla, la gástegone, recotable tenechchí. Lige alwe rarambli, wera la naremla, napu nejio norugme. Huet la ganilga mochimla, recotable tenechchí. Esusí bihi alwe me yugasga, pebo net natga y krugme se neguale, napu table huet si rarambli, gallena meju achigorga noka. Tabla Osane su wabga gena librochi, napu sile esusi. Napu osane, ye gena librochi, Vilera islju, napurigal la vichigmra, emi esusico, al Cristo. Napu jurargmenile, honorugmite rebugachka. Al onorugme inora. Lige emi la vichigga mochisa, yerio esusi, honorugme naurigo. La liga la Nareka, Mochimra, Emi y Welli. la Napuriga la Ganilga, Emi, Gena, wichimoba liga la Rigasi, Mamra, Emi, parri Bugachi, Esprelmia.